Muy bien aprovechado esto, ¿eh? El que ha abierto esto es pues triunfada, que trae pasta aquí al pueblo y. No, no, no, tranquila, hombre. ¿Cómo vamos a pasar? No, no. De hecho, no sabemos cómo era de difícil y otros que bailas primero, que saben? ¿Se de Navarra? Sí, yo sí. Tengo un amigo en Tapalla y me al hablar con la. No se quita el acento ni para Dios. ¿Por qué amais igual? Sí. Yo escalaba, pero hace, pues en los 80, en los 90. Sí, sí, porque no me, no me quedó claro en el croquis si había que rapelar o no, pero hay que rapelar para la otra vía, para esta... Sí, pero la vía es nueva. Sí, sí. Y es para, más que nada, para bajar abajo para poder hacer escalada en agua. Sí, sí. Y hay presas ahí y tal, pero no sé. Pero todo eso es muy nuevo. Sí. ¿Habéis hecho esto más de una vez? Ajá. Está de puta madre esto, eh. Está Se la aquí Sí. Entonces dices que se puede hacer, o sea, escalar encima del agua sin cuerda y tal como si Y que si caes puedes caer al agua y tal, o sea, es profundo y Ajá, agua ahí. Porque lo he leído ahí que la han hecho antes. Sí. Y además al dibujo, escalando ahí en una roca que ahí Hombre, lo que quieres es que sea profundo, a ver si te vas a caer y te vas a pernoste con el fondo. ajá ¿Cómo? Sí. ¿Hay alguna otra ferrata como esta así chula al lado del mar, por aquí? No. Ajá. Del mar solo hay esta. Ajá. Luego cerca de aquí hay dos ferratas más. Una es muy para niños, pero está bien por hacerlo. Lo que pasa es que normalmente cae agua, y si sí, ahora no tiene cae agua. Entonces va mm. a ser mucho sosa. Ajá. Y luego hay otra, pero esta cinco, o sea, seis. Es Esas son cinco horas de ferrata. Hostia. Lo más cerca que tenéis. Ajá. Luego ya para otros sitios. ¿no? Sierra de Guara, ya sé, ahora bueno, hay más cañones, ¿no? En Sierra de Guara. Y en Sierra de Guara, en Huesca, aquí hay más cañones. Ayer está ahí está por la parte del Son Rosal y todo aquello que hay en Chapia Ferrata. Ajá, Sonrosal, dale. Esta la de San Rosal es mi Ajá. La vas haciendo con una cascada, va cayendo la cascada. Ostras. Sí, no hay... hay como 14 personas por ahí. Sí, sí, dieron un churro. Pues si te pilla un grupo ahí en el desplomé, eh. Sí, es pues, que hoy es cuando te si pongo tiras cosas en las que no, no te juegas. Joder. Por eso han hecho más, han arreglado y han hecho bastante fias del campo. Ajá. Se vital la hora punta. ¡Dios! Vale, adiós. Fuerte, adiós. Este, ni me he fijado, pero hay, hay, una, hay un escape ahí, antes del puente tibetano, ¿Sí? luego aquí viene otra sirga. O sea que en cualquier... Va, sí. Sí, o sea que ahí en la lista sales, o sea que en cualquier momento, si, si tienes un problema, lo que sea, si llueve, lo que sea, pf, arriba. Qué triunfada el sitio, qué guay. Bueno, prueba superada. Pa' ella. Qué guay. Ah, aquí es. Aquí es donde me donde he querido entrar, ¿no? Que ponía sortida, no entrar tal.